Ya, ya, ya, ya, ya, ya, no no risa, risa ya, no plata, no voy a esperar. Le pago la pizza a pisar ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, La canción es para la es yeah. yeah. yeah. para el es Tú tú tú no I'm not sure